Tenemos con nosotros a Juan Valdés eh, de República Dominicana, pero Juan lleva viviendo en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Estados Unidos? pedí la cuenta la mayor parte de mi vida, como más de 30 años. Ya, pero sigues teniendo los vínculos ahí con, con República Dominicana, obviamente. Sí, sí, es... Eh... Bueno, era más fácil antes cuando viví en Nueva York. Yo ahora vivo en California porque Nueva York eh, tiene la, la, es la segunda capital dominicana. Claro. claro. Uh, sí. Pero sí, sí, todavía tengo familia, voy a, voy a menudo y siempre estoy haciendo investigaciones allá. Ya, Es un poco como, como Carolina, Carolina Chávez, que la quería invitar. Y, y al final eh, no pudo, estaba muy, muy ocupada, pero lo mismo, Carolina eh, Chávez O'Flynn eh, es colombiana, pero es como tú, o sea, es una ciudadana del mundo que lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, pero siempre tiene este enfoque ¿no? de reflexión, de estudio o de investigación del, del español hablado en, en Colombia. Pero bueno, no, no hablo más yo, quiero presentar a, a nuestro querido Juan, que cuando le pedí ahí una, una pequeña bio, me encantó porque eh, él me dice investigador y ensayista, ¿no? Y en la Escuela de la Vida también eh, está formado, porque él se formó justamente con la Escuela eh, de, de Glotopolítica, ¿no? Que, que dirige José del Valle. Nuestro querido José del Valle, y esto, ¿dónde es? es justamente en el centro ¿no? de, de, de la isla de Manhattan. Ahí tiene uno, cuando está trabajando en, en CUNY University, tiene el Empire State ahí en, enfrente. Es increíble. Ahí está, al medio, está justamente la, la escuela donde se, se formó Juan y muchos otros, y, y, y donde hace clases eh, José del Valle. Así que. Juan, te dejo con este interesantísimo título, la representación con este juego con, con paréntesis del español caribeño y sus implicaciones raciales. Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Puedo compartir el, sí. eh, mi pantalla? Exacto, ahí, ahí, ahí estás. Pues... Muy bien. Pues eh, preparé eh, una presentación que tiene eh, unos mapas para ubicarnos bien mm, sobre las comunidades que voy a, a, a, a describir y también eh, presentarles algunos comentarios que son muy importantes porque nos dejan ver cómo se eh, autorrepresentan y se representan los, los hablantes del Caribe. Uh, y eso me ayudará a llegar a lo que es el enfoque de la mayoría de mis estudios, ¿no? que es como eh, se cruzan esas eh, visiones e ideas que las personas tienen sobre el lenguaje uh, y las identidades que se implican o ¿no? que se construyen. Bien, eh, en este mapa les quiero presentar la zona del Caribe, que es una zona amplia y que se ha tratado de zonificar eso siempre. Eh, es una gran complicación, ¿verdad? porque al, al tratar de representarlas en, en, en, en mapas dialectales o lingüísticos, eh, se hacen unas demilitaciones ¿no? que dejan, dejan fuera a muchos hablantes que se consideran caribeños. Ah, pero generalmente, eh, cuando nos referimos al Caribe, no es solamente las islas que se encuentran en las Antillas, en el, en el centro del, del Mar del Caribe, pero también, por supuesto, se incluyen eh, eh, en parte de México, eh, la región costera de Centroamérica y Colombia y Venezuela. Um, pero yo me voy a concentrar en las comunidades eh, caribeñas de las tres islas eh, hispanoparlantes. Eh, principales que son Cuba, eh, Puerto Rico eh, y República Dominicana, que es parte de una isla. Um, porque allí yo diría que se encuentra la mayor densidad de hablantes del de, de español en el Caribe. Eh, rasgos generales eh, que se utilizan para caracterizar él habla de nosotros, los caribeños y caribeñas um, de, a nivel de sintaxis, se eh, habla de la fijeza eh, de sujeto, verbo, objeto. Eh, que Encontramos en no solamente en las frases declarativas, pero también en la forma de los caribeños de, de formular sus preguntas, ¿no? Siguiendo esta frase, siempre con el sujeto enfrente del verbo. Um, que tú quieres, cómo se llama, que tú haces. Eso es tan generalizado en el caribeño que eh, me acuerdo de un estudio lingüístico que leí que dice que la mayoría de los eh, caribeños eh, no pueden, solamente tienen una interpretación para el titular vence México. Que es de que México fue el vencido ¿no? en, en, en una competición. Ah, porque eh, para ellos interpretarlo de la otra manera, tendría que estar en posición preverbal. Bueno, eso es una de las características. La otra es la frecuencia del uso de pronombre sujeto, eh, que aparece eh, cuando en otras variedades del español no. No se utilizaría. Eh, ah, y también está. Eh, eh, uh, perdón. El. Um, estoy tratando de mover esta barrita para que puedan ver acá. Um, este pronombre, eh, ello que aparece en, en, en frases impersonales, con verbos impersonales, el ello, ello hay. Esto es más característico del español de la República Dominicana. Um, eh, ello hay, ello llueve. Um, hablando con mi tío por el teléfono el sábado pasado, me estaba poniendo al día con las noticias de la República Dominicana y me estaba hablando de un problema que tienen con unas bebidas de alcohol uh, y en la cual los noticieros decían que eh, a ello había una recarga eh, estos eh, estas botellas de ron que están causando enfermedades bueno eso es a nivel de sintaxis eh, a nivel de fonología eh, me imagino que para ustedes esto no será muy nuevo porque estas son las características que yo diría se consideran más defini definitorias de los hablantes del, de, del español del, en el Caribe. La elisión de la de intervocálica, la aspiración, eh, la elisión de esa S eh, a final de sílaba o a final de palabra. Um, el andacismo es la sustitución de la R por la L, ¿no? ah, y en otros casos, eh, la eliminación de ese, esa consonante eh, sustituida por la eh, consonante que sigue, esto es eliminación, es decir, en vez de decir puerta, en, en el español cubano, por ejemplo, eso está muy generalizado, se dice puerta, en vez de carne, carne. Otro fenómeno eh, fonológico eh, también afecta a la R, en este caso la R eh, vibrante en posición inicial de sílaba o palabra. Esto está muy generalizado en Puerto Rico, es decir, eh, la R se convierte en la ja, velar. Eh, entre estos hablantes escuchamos mucho la pronunciación de palabras como carro, como carro, rojo como jojo, a ah, razón como jazón. Um, con esto podemos apreciar que las R son muy complejas y diversas en, en el español caribeño um, y implican una serie de dificultades y, y problemas en cuanto a la representación de los hablantes eh, caribeños. En otras características generales, la eh, frecuencia del uso de los sufijos con sustantivos, ¿no? hito, a fulanito, ese muchachito, um, son también características que se consideran eh, muy representativas de, de estas variedades del español. Um, al contrario del de español en contacto en otras partes del continente, uh, hubo menos influencias de las lenguas um, indígenas indoamericanas, um, pero por la alta eh, presencia de afrodescendientes um, mm, debido a la esclavitud que hubo en el Caribe, eh, hay oh, se preservan muchos africanismos con palabras como cocolo. Cocolo eh, es un es un término étnico para referirse a eh, tiene varios significados, pero generalmente para referirse a personas negras, pero también para personas negras que son descendientes de eh, de las antillas anglófonas. En el Caribe siempre ha habido mucha inmigración, ¿Verdad? Um, y eh, la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba también recibieron inmigrantes de las, eh, de las antillas anglófonas que se hispanizaron, pero hay eh, muchos de ellos preservaron eh, sus lenguas. Eh, y, y su cultura y su religión, todo eso. Bueno, cocolo es el término para, para esas personas, esos descendientes. Fuku, que quiere decir mala suerte en el español dominicano. Eh, y eh, gandul para las, no me acuerdo cómo le dicen ustedes al gandul, ¿no? O es, sea, esa habichuela verde. wow ¿Cómo? que me, me, me sorprende porque también hay un gandul, eh, claro, que de, de, debe ser homónimo, hay un gandul que se le habla al, al, al holgazán, al aragán, uh -huh. y, y ese es un arabismo, pero acabo de descubrir que hay... Eh, homónimos. O sea, habría dos etimos, sí. el etimo árabe y el etimo africano. Perdón que te haya interrumpido. No no, no, no, no, no te, no te preocupes. Sí, y mofongo que es para eh, esa comida que es del plátano majado con, con, con carne o con, o con camarón. Um, bueno, entre las otras características que se utilizan para, para representar y para describir a estos hablantes está eh, esta idea de la expresividad de ellos y dentro de esa categoría de expresividad um, hay dos tipos. ¿no? Una que es este, eh, esta mezcla de niveles de formalidad e informalidad, ¿verdad? Eh, los caribeños. Em, Quizás empecemos hablándonos de usted, pero terminamos siempre hablándonos de tú. <risa> uh, pero la segunda categoría que esta es eh, la más problemática es eh, esas ideas que tienen de los hablantes caribeños generalmente como que hablan demasiado rápido, que hablan demasiado alto, que son muy bullosos uh, y que utilizan muchos los gestos. Um, y, ulti y, y, y en último plano que uh, utilizan muchas malas palabras a la hora de el hablar. Estas son características ¿no? que la gente comparte eh, de manera impresionista, pero también son características que aparecen en muchos de los manuales eh, de dialectología. Uh, y hay muchas de las discusiones eh, que aparecen en textos a la hora de representar y de hablar de, de estas variedades del español que hablan los caribeños. Ok, ahora les quiero presentar, eh, no sé si hay una forma de deshacerse de la Barrita, esto lo voy a tener que mover. Para que Ay, sí, es un lío, porque fíjate que nosotros no la vemos, la ves tú y tienes que ir. Oh. ir, ir, ir eh, claro, entonces a ti te entorpece la lectura, pero sí. claro, entonces tienes que ir jugando con ella. A mí me pasa todo el tiempo oh. con mis clases también. Ok, está bien, pero ustedes no la ven. No. Oh, ok, pero ustedes, ustedes eh, son las personas que importan, <risas> así que... <no. risas> Entonces, la, eh, eh, quiero ahora compartir con ustedes ejemplos de autorrepresentación lingüística por estos hablantes. Uh, y aquí he sacado un ejemplo de un, uh, un libro de un lingüista, un lingüista muy importante dominicano, Orlando Alba. Uh, oh, sí, es Orlando Alba. Uh, eh, que hizo muchas entrevistas ¿no? para él basar eh, su estudio sobre la entidad, identidad lingüística dominicana y sobre esta idea del pesimismo lingüístico que se dice que tienen estos hablantes eh, a la hora de ellos compararse especialmente con otros hablantes del, del español. Uh, y uno de esos informantes eh, nos dio este ejemplo que es interesante porque también incluye esas características sintácticas que yo empecé a describir um, al, al comienzo. Y la forma de hablar, en vez de decir nosotros, decimos nos, nosotros. Ello hay. Desde que usted oye a una gente diciendo ello hay, he de aquí. <risa> Para verá que peral, porque eso es, tú sabes cómo es. Aiga que ello haiga, porque es que somos así. Entonces uno no se aplica como gente que a veces viven en Loma, en otros países, eh, hablan correctamente. Pero no como así y hay que querer no así. Esta muestra es interesante por dos razones. Porque reproduce eh, los usos lingüísticos, pero reproduce también esas ideas y actitudes que tienen muchas personas hacia los hablantes caribeños. Ese menosprecio de esa habla. Uh, pero también eh, incluye eh, esa autoapreciación, esa autovaloración, ¿no? De que, bueno, entendemos que hablamos así, pero así somos nosotros y así estamos bien, nos queremos así. Uh, um, esto nos deja ver un poco la, lo complejo que es este tema uh, y lo problemático que es a la hora de nosotros eh, querer eh, hacer generalizaciones o llegar a conclusiones. Um, ahí tienen un mapa de la República Dominicana. No voy a entrar en estos detalles. Eh, pero podríamos hablar de zonas dialectales dentro de la República Dominicana. Um, aquí está la capital, Santo Domingo, ahí donde yo nací, ¿verdad? Uh, y en las uh, valoraciones internas del, del, del habla dominicana, eh, el, la, la variedad de prestigio sería la capitalina. ¿verdad? Y luego las otras que están al norte, que están al sur oeste, eh, son las eh, más estigmatizadas. Ok. Eh, otro ejemplo de autorrepresentación, en este caso eh, se trataría de eh, Cuba. Uh, y aquí escogí eh, comentarios muy breves de varios informantes eh, de, de un estudio hecho por eh, la investigadora, eh, el investigador eh, cubano Sobrino Triana, uh, donde los hablantes eh, empiezan de nuevo a dejarnos ver un poco estas divisiones que se hacen en, entre las distintas comunidades de hablantes de la isla de Cuba. Um, tienen mejor dicción, eh, es norma de la región central. Entonces, eh, las comparaciones que se están haciendo son otras variedades del español que se hablan el español el caribeño que se habla en Cuba comparándolo con el centro la región central que eh, estaría la eh, representa la, la la variedad más prestigiosa eh, no solamente eh, aquí se incluye La Habana pero sino eh, otras provincias como Cienfuegos uh, Villa Clara um, Uh, y luego entrarían otras que no son tan centrales, pero eh, que se incluyen. Um, de nuevo, eh, ¿cuáles son las características que eh, ayudan a hacer estas divisiones entre el, la norma prestigiosa uh, y las variedades no prestigiosas? De nuevo, las R's, ¿verdad? El no pronunciar las L's o las R's y las S's, en este caso cubano. Um, Ah, y otras características. Um, y los ejemplos que nos dan estos hablantes, los ejemplos clásicos, ¿no? De la geminación. Eh, no dice, eh, no quitan letras, no dice, por ejemplo, lo que se dice, porque da Y aquí tienen otro ejemplo eh, que de esta representación lingüística. Uh, que ya nos va acercando a las implicaciones raciales. Eh, esto es describiendo eh, eh, las variedades eh, que se encuentran en la parte de Oriente de Cuba, ¿verdad? como menos puras, eh, más mestizas y por lo tanto peor habladas. Um, esta cuestión de, de, de mestizo Uh, tiene muchas implicaciones, tiene implicaciones raciales y la vamos, vamos a ver eh, de qué tipo eh, muy pronto. Pero lo que me interesa que se fijen es que eh, además de describir en esta autorrepresentación lo que hacen o no hacen los hablantes, es decir, pronunciar eles o no pronunciar esos, um, empiezan a entrar características eh, extralingüísticas de que eh, estos hablantes hablan feo, que son desagradables, y además que okay, tienen una forma mestiza de hablar. Ok, otro ejemplo para, para poder cubrir un poco esas, las tres islas. Este viene de un estudio hecho por una lingüista eh, eh, puertorriqueña. Um, y aquí pueden ver ¿no? eh, una referencia a la, a la I, uh, porque la vocal E la pronuncian como I y la idea es de que esto lo hacen los hablantes de Lares. Lares es una región eh, provincial que está más o menos por acá en esta zona, um, una zona rural, tradicionalmente rural. Um, y esta caracterización de ese hablante es positiva, ¿no? Que es muy lindo ese acento y que suenan a jibarau. Uh, jibaro es la palabra para campesino, es la palabra portuguesa para campesino. Uh, pero aquí eh, se empiezan de nuevo a, a distinguir eh, más grupos. Cuando se empieza a hablar de que, eh, que son los jóvenes, los que hablan mal. ¿no? Y entonces entran estas diferencias eh, intergeneracionales. Um, y eh, comparaciones con otros puntos. Eh, Ponce está acá y se ha considerado como uno de los eh, de las zonas eh, donde se encontrarían supuestamente los, hablan los mejores hablantes, entre comillas, del español puertorriqueño. Bueno, pero fíjense acá en esta muestra de autorrepresentación, eh, que es un poco más antigua a esta y viene de un trabajo realizado por el lingüista español. Eh, que, eh, que recogió muestras de habla eh, en los, creo que fue en los años 40, 50 y tal, uh, y comentarios que hacían las personas en describir el habla puertorriqueña. Y este hablante, este informante, ¿verdad?, eh, introduce esta caracterización de que el habla puertorriqueña es una mezcla, esa mezcla es, eh, está implicado aquí la mezcla del contacto con el inglés eh, y que está contaminada. Entonces yo eh, destaco esta noción de contaminación porque es algo que se repite mucho, mucho en, en, en los, de nuevo, los eh, manuales de dialectología de Puerto Rico. Eh, los textos importantes que han recopilado los debates sobre eh, la situación lingüística de Puerto Rico a lo largo de los años. Entonces, esta idea de que, la, de que la lengua, la forma de hablar es como un cuerpo, una entidad biológica capaz de eso, de, de contaminarse por contacto. Bien, entonces, con estas ideas, estas formas de representar y de hablar de la forma de hablar de, de todos estos distintos grupos, eh, estamos acercándonos al, a ese, um, esa intersección ¿no? con los racial. Um, el, el, el ejemplo que yo iba anunciando es esta idea de que una lengua se puede considerar como eh, mestiza o mezclada, eh, que es posible que una lengua pueda tener un color. Esto suena un poco vago de la manera que yo lo estoy escribiendo, pero eh, en los estudios que yo he hecho. Um, lo he visto sistemáticamente que se empieza a hablar de la lengua de la habla de una forma verdad que podría decirse neutra objetiva eh, pero cuando empiezan a entrar todos estos factores no todas esas divisiones que existen en esta sociedad termina hablando sobre la lengua de otro modo um, entonces eh, a mí me interesa mucho esto, ¿no? Cómo el proceso en que el lenguaje se convierte en un objeto eh, racial, en un fenómeno de racialización. Y aquí yo hago uso del concepto de ideologías lingüísticas, pero específicamente ideologías lingüísticas racializadas, que eh, nos ayudan a ver que eh, en todas estas sociedades eh, existen ideas, sobre el lenguaje y lo racial como un fenómeno natural y no un fenómeno que es producto de, de fuerzas y factores sociales e históricas. Es decir, que la lengua y la raza se consideran como objetos naturales, cosas que heredamos, ¿no? Um, y que no tienen nada que ver con los procesos de educación um, y las luchas de dominación y de resistencia a esa dominación que definen eh, nuestras sociedades. Um, otra característica importante que el concepto de ideologías racializadas nos ayuda a entender es que eh, um, nuestros conceptos, nuestras nociones, nuestras ideas sobre lo que eh, lo racial eh, también interfiere, interviene en cómo nosotros percibimos y valoramos eh, no solamente nuestras propias formas de hablar, pero sino también las de nuestros interlocutores. Um, bien. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos más, más específicos sobre este tema. Um, aquí, eh, preparando materiales para esta presentación, no estuve entrando a mis archivos personales y eh, buscando... Eh, eh, representaciones en los medios de comunicación que yo he ido coleccionando para analizarlos. Y en uno de los medios de, eh, de la prensa puertorriqueña encontré un artículo sobre eh, el español puertorriqueño, um, donde tenían eh, eh, varias categorías descriptiva de este español, pero eh, tenían un inciso bastante amplio sobre eh, el vocabulario típico de los puertorriqueños y a esto lo llamaron diccionario boricua. ¿no? Uh, y, y empezaba por orden, orden alfabética también. Yo solamente eh, tomé una foto de esta sección, de la sección que empieza con la A. Um, y hay muchos puertorriqueñismos acá. Pero lo que me llamó la atención es que la imagen que utilizaron para representar, ¿verdad? Uh, este eh, componente lingüístico de esta variedad del español fue la cara de este puertorriqueño, ¿no? Que es un puertorriqueño... Eh, racialmente mixto ¿no? ah, y nos, nos trae a colación ¿no? esta idea de que eh, a la hora de representarse no solamente lingüísticamente, pero eh, culturalmente son unas imágenes que entran en esta representación y no otras. Estoy aludiendo ¿verdad? a la claridad de la piel. Uh, y, y eso es un problema, um, pero vamos a ver cómo en realidad esta racialización del lenguaje se expresa en lo que las personas dicen sobre cómo hablan eh, muchos de estos eh, hablantes eh, caribeños. Uh, y esto es un, esto es un dicho que, eh, que se escucha mucho en la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, el negro cuando abre la boca es para meter la pata. ¿Ah? Hay otro que es el que sea negro, que hable claro. ¿Ah? Y eso nos deja ver que es el, el, el, el lenguaje aquí juega un papel muy importante para definir a la persona como racializada o no. Um, este es un ejemplo de una hablante dominicana que fue citada en el trabajo de Jacqueline Toribio y Barbara Bullock um, eh, sobre una de las zonas de la República Dominicana en el norte del país. Entonces, esta mujer, creo que de más de 50 años, uh, está describiendo a los hablantes que ella considera que son prietos o tonchuces. Es decir, que tienen ronchas, que tienen moretones, eh, eh, pic, pic, pic, picadas de mosquitos. Uh, um, y no solamente son eso, pero también tienen una forma de hablar, ¿verdad? Que representa su categoría racial. Los criaturas ronchus de por allá hablan como hum, no es verdad, como cosa de bruto. Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad?, de una persona típica de una región donde, por supuesto, siempre va a haber mezclas de hablantes, porque además de emigración eh, externa, siempre hay inmigración interna en estos países, uh, hay mucho movimiento um, y hay muchos, muchos cruces y muchos contactos, ¿no?, de gentes de diferentes colores. Um, y claro, eh, podemos aquí eh, también eh, tener algunas ideas del nivel de educación de esta persona, quizás de su situación económica, que lo obligue a pensar en esos otros hablantes de cierta manera, asociándolo con eh, ideas racistas. Pero aquí lo que Quiero que se fijen, es que no solamente los, eh, la gente de a pie hace esto, los lingüistas también hacen esto. Quizás no de una manera directa, uh, eh, pero indirecta. Y si nosotros nos ponemos a estudiar todos estos manuales, todos estos libros, diccionarios eh, de regionalismos, vamos a encontrar estas representaciones racializadas. Y el ejemplo que tengo acá es de Pedro Enrique Sureña, que es un lingüista, un intelectual latinoamericano, muy importante para todos nosotros. En, y en su descripción del español dominicano, y esto es eh, esto yo lo, lo, lo discutí, lo expliqué en, en lo que fue mi tesis doctoral, Uh, pero también lo trabajé posteriormente ¿no? en el libro que publiqué eh, primero en inglés y luego y luego en, en español um, en Argentina. Bueno, esto es una descripción en la cual eh, Enrique Sureña está comparando, está haciendo comparaciones sobre distintos hablantes del Caribe, puertorriqueños, dominicanos y también dentro de la República Dominicana. Y él está contestando a esa idea que tenían fuera del país de que el español dominicano ¿verdad? era una especie como de criollo, es decir, que se comparaba a los criollos angloparlantes, a, a los criollos eh, de las islas angloparlantes, el criollo jamaiquino uh, o incluso el criollo haitiano. Um, entonces eh, en esta sección de donde yo saqué esta frasecita, hay un todo tipo de argumentos que se hacen para dejar claro qué es lo que representa el español dominicano. Y cuando se refiere de que en la República, cuando Enrique soreña se refiere de que sí tenemos a personas negras, afrodescendientes, no muchos los tenemos, pero los que están ahí ya hablan como si fueran blancos. No, no han podido preservar esas influencias africanas Um, entonces, esto lo escribió y lo repitió en distintos textos de Enrique Sureña. Um, eh, es importante entenderlo y verlo porque eh, es parte del acervo filológico, de la historia filológica que todavía influye mucho. Ok, entonces, eh, la lengua se racializa mediante esas representaciones que se hacen, ¿verdad? donde se empieza a distinguir entre si se hablan como blancos o como negros o no. Ah, pero también la lengua, el lenguaje juega un papel importante de otro modo y es dándole a los hablantes un vocabulario o una forma para, re, para referirse a la realidad social. Um, es decir, que lo, lo racial se percibe como una realidad natural, pero que se, se, eh, se puede eh, medir a través de eh, su realización lingüística. Um, entonces, por eso existe a todo este vocabulario. Y esta es una muestra breve. ¿verdad? para referirse a los distintos matices eh, de colores de eh, estas caribeñas y caribeños um, y sus diferencias. Pero quiero que se fijen, esto es una, la sección eh, lexicográfica de un texto eh, producido por un eh, filólogo cubano. Um, eh, Carlos Pérez Paz sobre lo, las hablas populares y vulgares en, el, en, en Cuba. Uh, y la primera entrada que tiene empieza con as adelantado. Mestizo casi blanco. Mi abuela es bastante adelantada. Uh, uh, está corroborando la existencia de un adjetivo nuevo para hablar de un sujeto social eh, eh, importante ¿no? dentro de esta comunidad, el sujeto que eh, logra cambiar un poco su identidad racial o su posición ¿no? dentro de eh, la, eh, el, la situación, no la división eh, social. Eh, adelantándose, ablancándose. Um, en la República Dominicana no existe esa entrada, ¿verdad? nosotros decimos mejorar la raza. ¿verdad? Uno puede adelantarse, mejorar la raza, casándose con una persona de, de test más clara uh, o también eh, mejorando su posición eh, económica. Son formas de adelantarse. de nuevo, esto es un ejemplo ¿no? de cómo eh, categorías raciales empiezan a infiltrarse en la forma de hablar, la forma de escribir, de representarse lingüísticamente. Okay. Um, eh, otra forma de bueno, es, es siguiendo con esa forma de expresar lo racial, no a través del lenguaje. Eh, pero otro ejemplo que quería compartir con ustedes es este. En, en Cuba eh, se utiliza esta palabra palestino no para hablar eh, de los habitantes de Palestina, sino para hablar de los cubanos que viven en la parte de Oriente. Eh, en Granma, en Santiago de Cuba, en Guantánamo, uh, principalmente esas tres, tres áreas. Um, y palestino eh, se utiliza mucho, por ejemplo, en La Habana, eh, para referirse a estas personas que vienen de allí, que son personas uh, que tienen una situación eh, eh, ilegal en La Habana. Porque para vivir en La Habana se necesita haber nacido en La Habana. Eh, eh, y si usted no es de La Habana, tiene que estar ahí con un permiso, con, con una visa. Um, entonces, muchos de estos eh, habitantes de Oriente están en una situación eh, difícil, ilegal. Um, pero a la hora de... de, de describirlos, de de, de de tratarse con ellos, verdad, se utilizan estas formas uh, este adjetivo de palestino para eh, como ellos y eso qué significa ser un palestino bueno ser un palestino significa no solamente venir de esta zona pero también significa hablar de cierta manera cuando se habla cuando estas personas incluso algunos eh, de los que hacen estos estudios, eh, dicen que el peor español de Cuba lo hablan los palestinos. Y no solamente eso, eh, también se habla de la forma de ellos de vestir, de las formas de ellos de, de comer, de de, eh, de, eh, de de estar en público y um, es interesante también que hay un componente racial um, y ahora con esto se los quiero mostrar. Uh, eso viene de un artículo que yo rescaté eh, para estudiar esta situación um, después de mi, de mi último viaje a Cuba hace un año y medio. Uh, y el, el autor, el autor, la autora de ese nos deja saber que en, eh, uno de los jóvenes que entrevistaron que, procedente de Oriente ¿verdad? dice que para pasar como blanco habanero ¿verdad? lo que tiene que hacer es no abrir la boca porque tan pronto hable, le van a escuchar su acento, su forma de hablar de su región, eh, y eso va a causar que lo discriminen. Por contraste, eh, este otro joven eh, oh, de Holguín, um, ambos jóvenes venían de Holguín, um, por tener la piel negra, eh, eh, y, y, y claro también eh, su acento de, de oriente eh, lo tiene más complicado aún ¿verdad? porque va a ser discriminado doblemente lingüísticamente racialmente okay. um, otros ejemplos y ya voy aceptándome al final de mi presentación, eh, eh, la racialización del lenguaje. Hay eh, estrategias específicas que se desplieguen para, um, para conseguir que, eso, que el lenguaje se convierta en un fenómeno racializado y son la de eh, magnificar y borrar. Esto lo han estudiado los antropólogos lingüistas. Um, eh, es decir, que se utiliza un, um, un componente, un elemento de que sí existe en el idioma verdad y magnificarlo de modo en que cuando se piense sobre ese idioma, sobre esa forma de hablar, solamente quede una imagen. Ah, en el caso dominicano, otro ejemplo de Enrique Sureña. Ah, cuando Enrique Sureña eh, termina su proceso de descripción y de evaluación del, del, de la variante dominicana del español, eh, termina concluyendo que lo que distingue el español son los arcaísmos que existen. Y es verdad, el español dominicano tiene muchos arcaísmos, es decir, palabras antiguas, algunas obsoletas que están allí desde que los colonizadores llegaron. Um, es, para Enrique Zureña esto fue suficiente, eh, fue, fue lo que necesitaba para decir que la, el español, ¿verdad? por esos arcaísmos, había mantenido más puro y es decir que era en su valoración general uh, el más hispanos de el más hispánico de todos los dialectos hispánicos del continente. Um, pudo haberse fijado en muchas otras cosas, pero él, él eligió esto y para contestar a las preguntas que surgían. En aquel tiempo eh, surgían esas preguntas de que, que bueno y, y, y, y, y, y qué pasa con los negros, con los descendientes, con los afrodescendientes que preservaron. No pudieron ellos haber eh, contribuido al desarrollo de esa lengua, uh, de esa variedad. Uh, y su respuesta fue categórica esto, de que no, porque primero que no habían exigido, no, había, no uh, hubo muchos esclavos, no, no fueron traídos a la República Dominicana um, y que los que habían quedado ahí ya se habían hispanizado desde hace tiempo. Para comparar, tengo otro ejemplo de Tomás Blanco, un uh, escritor intelectual importante puertorriqueño que en 1937 escribió sobre el prejuicio racial en Puerto Rico. Y ese ensayo es muy interesante porque también tiene muchas eh, eh, representaciones metalingüísticas. Um, eh, pero él también llegó a esa conclusión de que... Eh, que, bueno, reconocía que sí, que había bastante presencia eh, afro puertorriqueña en general, eh, pero que no había negros puros y que, por lo tanto, la cultura, la historia lingüística de Puerto Rico tendría que entenderse como una completamente hispanizada. ¿verdad? Y que los africanos si aportó algo, fue muy poco. Eh, y fue solamente a, a, a un campo limitado, en este campo, el, el folclore musical. Okay, ya, ya para, para terminar. Eh, eh, entonces, esto es um, muy importante para mí. Eh, ver cómo los lingüistas están trabajando ahora en la actualidad. Eh, ¿Qué hacen ellos con estos problemas? Como ser, ¿Verdad? Del colonialismo uh, y luego de las sociedades neocoloniales que emergieron en nuestro continente. Um, muchos de ellos piensan que esos problemas se superaron. Entonces a la hora de hablar de ¿Por qué los hablantes se discriminan entre sí? ¿O por qué estos eh, distintos modos de hablar eh, um, entran en conflicto? Uh, tienden, estos tienden a evadir la cuestión racial, uh, como si no eh, ju jugara un papel importante. Uh, entonces aquí tengo unos comentarios de una eh, lingüista cubana muy importante. ¿verdad? Que ella evalúa todas estas descripciones y autodescripciones eh, de las variedades cubanas. Uh, pero dice que lingüísticamente no son problemas, ¿verdad? Que eh, eh, lo que está en juego son problemas de conducta social, de indisciplina, uh, que eh, se pueden superar con la educación. Um, pero hay otras eh, caracterizaciones, hay otras evaluaciones de otros lingüistas que todavía eh, nos, nos siguen sumergiendo eh, en esos problemas y que nos dejan, nos dejan ver que no hemos podido resolverlos todavía. Entonces, esta es una descripción, yo eh, confieso que no, no es reciente. Pero a la hora de uno ir a, bueno, yo quiero estudiar el español cubano, quiero estudiar cuáles han sido las metáforas que, que se han utilizado para describir a ese español de esa variedad. Esto es lo que uno encuentra, ¿verdad? Um, y, y, si, y si se fijan en el comentario de que a la hora de comparar lo que se considera popular y lo que se considera vulgar, ¿verdad? Eh, se em, termina empleando estas metáforas del siglo XIX, estas metáforas biológicas ¿no? de eh, que la lengua es un cuerpo ¿verdad? y que por lo tanto para mantenerla saludable hay que eh, evitar el contacto con otros cuerpos enfermos. Y la imagen que les coloco acá es de lo que sería un representante de esta habla vulgar cubana. Este es un artista de hip hop cubano um, eh, que eh, los eh, artistas de hip hop cubano, eh, los raperos y todo eso, eh, han sido el blanco de ataque de la mayoría de estos eh, eh, letrados de estos filólogos eh, a la hora de describir lo que ellos consideran son los problemas lingüísticos en Cuba. Um, los atacan mucho, los atacan mucho por las palabras que usan, por su forma de pronunciar. Eh, eh, y detrás esto es muy complicado, ¿verdad? Porque no solamente los atacan por eso, también porque estos son los, eh, los que tienen la crítica más intensa de la sociedad actual y contemporánea en Cuba. Ok, ya para terminar uh, y me interesa uh, escucharlos a ustedes, ver qué les parece y si tienen preguntas. Um, ¿Cuáles son los, para las personas que me interesan eso, cuáles son um, los mayores eh, retos que hay Um, eh, primero, que no hay muchos estudios disponibles y que no hay muchas personas eh, interesadas en estos estudios. Es, eso, eso es un problema. Um, um, otro es que a la hora de uno tratar de crear un diálogo o de construir un puente con estos lingüistas importantes que han trabajado y que siguen trabajando estos temas uno no puede entrar en estas conversaciones ¿no? porque eh, ellos responden que en realidad esa autodiscriminación uh, o discriminación generalizada en las sociedades son productos de actitudes, actitudes negativas ¿verdad? y ellos creen que se pueden aclarar con un poco con educación, eh, de, con eh, el, el decirle a las personas, no, esas son ideas falsas. ¿entienden? No hay un dialecto superior, no hay un dialecto inferior. Um, eh, pero eso es muy ingenuo, ¿verdad? porque estas ideas, que de nuevo son el producto de nuestra herencia colonial, um, eh, no han desaparecido a través de los siglos. Uh, uh, y por más buena voluntad ¿no? que, que, que uno eh, traiga, um, eh, eh, no logra eh, deshacerse de ellas. Um, entonces eso es difícil entablar un diálogo de construir un puente para poder discutir estos problemas en público o a través del trabajo que, que hacemos. Uh, el otro problema es el problema del excepcionalismo. Cuando se reconoce que hubo una población, eh, cierta población ¿no? que fue afectada por esa manera de, de, de, de percibirlos por los demás, lingüísticamente y racialmente, eh, te dicen que no, que eso ya pasó, no existen. Es más, esas personas ya no viven ahí. El ejemplo que yo le estoy acá es de esta investigadora puertorriqueña que estaba tratando de estudiar las actitudes de hablantes de cierta variedad popular del español en Puerto Rico. Um, y esto es lo que le dijo a ella un profesor de la universidad cuando ella estaba empezando. No, no, si tú quieres estudiar la cultura negra, vete a Loíza. Loíza es un barrio popular en Puerto Rico de alta presencia con alta representación afropuertorriqueña, um, Que ellos sí son bien negritos y nosotros somos menos negritos. Uh, esto me lo dijeron a mí en la República Dominicana cuando yo estaba tratando de estudiar los cocolos. Los cocolos en la península de Samaná, en la República Dominicana, hay una comunidad que está ahí desde el siglo XIX que ha podido preservar eh, su inglés nativo, además del español dominicano y también el criollo haitiano. Cuando yo me presenté en, en la universidad en la capital, en Santo Domingo, uno de los lingüistas importantes me dijo: no, no, nosotros pensábamos que esas personas estaban ahí, pero no, ya no, no, eso eso fue eh, una idea falsa. Yo fui allí y los encontré y los entrevisté y, y, y tengo grabaciones, no. En, en su lengua, en su inglés nativo del siglo 19. Um, para uno poder hacer esto, ¿verdad? Uno tiene que practicar lo que yo llamo el cimarronaje intelectual. Uh, es decir, ir preparado para romper con esos esquemas epistemológicos que, que hemos heredado y que eh, se reproducen a diario en en las aulas, um, en los textos con los que trabajamos y en nuestras eh, sociedades diariamente. Bueno, voy a parar, creo que me pasé. Los dejo con una pequeña bibliografía. Déjanos con esa pequeña bibliografía porque una de las estudiantes del posgrado quiere trabajar con el español de Puerto Rico y Juan, un aplauso porque Podrías haber hablado mucho más. ¿Sabes qué nos pasa en, en, en la dinámica de este seminario? Es tan interesante lo que vas tocando que dan ganas de ir parándote para que, para que te explayes y expliques más algunas cosas. Y nada, yo te voy a hacer unos pequeños comentarios porque quiero que, que se genere, como bien tú dices, ahí, un, una, una, una sesión, sección, sesión de, de, de preguntas. Primero eh, que todo. Eh, me impresiona mucho que toda esta situación eh, se siga dando. Fíjate, o sea, yo estoy desde el español de Chile, pero en rigor yo trabajo con lexicología histórica, con etimología, enseño lingüística románica, estoy muy alejada de, de los estudios in situ y me impacta porque fíjate que el primer autor de un diccionario publicado en Hispanoamérica de voces diferenciales, eh, de Esteban Pichardo, cubano, eh, fueron varias ediciones. Cubano dominicano. Eh, eh, nació, nació en, en, exactamente, bien lo dices tú, ¿no? O sea, eh, comparte, comparte Isla. Geógrafo <risas> también. Eh, cuatro ediciones interesantísimas. Ya tocaba este tema, ya tocaba este tema del... del de estas ideologías lingüísticas racializadas, y uno piensa que con el, con el paso del tiempo, con, con los nuevos paradigmas, con, con, con las nuevas visiones, esto cese y no, se mantiene, o sea, tú terminaste eh, tu clase diciendo eso, entonces es interesantísimo. Y otro punto, muy breve, porque yo creo que te voy a tener que invitar, fíjate que... Eh, hace dos semanas atrás eh, nos dio su clase Antonio Corredor, de Venezuela. Bueno, el igual que tú, es un veneco del mundo, él vive en Suiza en este momento. Eh, y él hizo un comentario que a mí se me encendió ahí la ampolleta. ¿Por qué? Porque este año, 2021, se cumplen 100 años de las observaciones del Español de América de Pedro ureña que es el primer ensayo dialectológico, es el primer tratado dialectológico Bueno, hay, un, hay una cosa a finales del siglo XIX de, de, de, de Ignacio Armas y Céspedes, pero, pero es más bien una observación panorámica, pero un tratado que intente sonificar el español hablado en América eh, y, y, y haga ahí una proposición que se basa en la teoría de sustrato, fue de Pedro Enrique Jureña en 1921. Entonces... Eh, yo un poco para terminar este curso, para celebrar este curso, para, para, para celebrar a, mi, a mis alumnos y, y celebrarnos nosotros todos, están todos cordialmente invitados, estoy organizando un simposio justamente para celebrar ese ensayo. Con varias gente que trabaja con el Español de América, Francisco Moreno Fernández, Miguel Ángel Quezada Pacheco... Eh, eh, José Luis Ramírez Luengo eh, Biórica Codizza, gente que trabaja con Español de América en general también invité a Grino Rojo que es un un, un humanista un, un, un, un humanista de tomo y lomo que tenemos en Chile que, que para que él hable de Pedro Enrique Jureña de la complejidad porque nos vamos a reunir, reunir solo los que trabajamos con la lengua para hablar justamente de, de este ensayo, bueno el mismo Antonio Corredor va, va a participar eh, y para que él dé cuenta de la complejidad de Pedro Enrique Jureña ¿no? Este polímata, este intelectual, este humanista completo ya, ya Es difícil encontrar este tipo de, de figura Obviamente que el ensayo de Pedro Enrique Jureña fue superado Luego por Rona en los 60, luego con Zamora y Guitar. Invité a Jorge y Guitar, cubano que, que vive en Bófalo y me dijo Sole, me, me, me jubilé el año pasado, Él se, porque <risa> el manual de Zamora de es maravilloso, porque hace una mega zonificación, es un, un refinamiento de zonificación, y justamente toda la información fonológica la hace guitar. Y me dice, pero en este momento ya estoy dedicado a la poesía. Yo lo no conocí <risa> el de poesía, yo no lo conocí en, la, en, en, la, en las sendas lingüísticas, y luego asocié, pero si este es el guitar del manual, no, no quiere, no quiere participar. Me dice, no, hablemos de poesía, te mando unos poemas, pero pero sonifica de ningún modo. Entonces... Qué interesante. Sí, entonces, ¿qué me, qué me sí. impacta? Para, para ya cerrar lo, lo mío y, y, y darle voz ahí a, a, al, al curso completo. Eh, lo complejo de Pedro Enrique Jureña, o sea, es el intelectual que primero sonifica. Es el intelectual que sonifica con la teoría de sustrato. Una teoría de sustrato... Potente para luego negar la presencia africana en el español de República Dominicana. Uh -huh. Oye, parece que tengo la conexión muy mala, ¿o no? Si sí, me están avisando que tengo la conexión mala. ¿Me escucharon o no? Sí, sí yo logré escucharte. Ya. <risa> Estaba, Estaba cortando el... un poco al final, pero. Ya, miren, voy a apagar mi, mi cámara. Y lo termino ahí. Que, que es interesante, o sea, negar la presencia, eh, negar el sustrato africano sí. en el español de la República Dominicana. ¿Quién eh, él, él, redactó este ensayo? Es, es, es interesante. Nada, a ver si, si, si, si te animas y participas en, en este simposio que va a ser en julio. Julio. Yeah, yeah. eh, bueno, gracias por la invitación. Eh. <risa> Escucha, qué pena que Sí, se haya eh, sí com, com, com, coméntame, a ver algo más de Pedro Enrique. No, no, es, es eso, que eso es una figura muy compleja y que uh, sí, que eh, hay muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, a la hora de él defender eh, eh, su teoría sustratista eh, en el contexto latinoamericano, eh, era. Muy agresivo, o sea, decía que si en, en Perú aparecía un eh, quechuismo, que los españoles pudieran eh, documentar en Murcia, por ejemplo, que eso no lo hacía más murcianismo que quechuismo. O sea, que podían, que, que eh, el término en cuestión podía uh, haber aparecido en ambos contextos, pero que en evaluando ese español de Perú, que debería considerarse que um, Eso no lo aplicó a la situación de la República Dominicana. Uh, es lo contrario eh, lo que dice: eh, que si el elemento en cuestión, la palabra en cuestión, aparece en Quevedo, ya lo podemos eliminar como posible africanismo. Um, eh, yo creo que aquí jugó, eh, eh, tuvo un peso mm, eh, muy importante el, el nacionalismo dominicano y ese conflicto nacionalista que ha existido con Haití. Um, eso eh, lo hizo a él ponerse otros lentes a la hora de describir que lo alejaban de lo que había hecho para, para um, hablar del desarrollo americano, de otras variedades del español, como en México, en Perú, Chile. Um, mm. sí, eh, eh, no, eh, siempre que regreso a sus textos, o sea eh, termino alucinado ¿no? por todas estas eh, complejidades y contradicciones que, que encuentro. Sí, no, de figura interesantísima y más interesante ahora con esta información que nos diste, que yo no sabía nada de esto. Entonces, nada, dan, dan ganas de, de indagar y, y de releerlo. De hecho, Antonio me decía el otro día cuando le comenté, mira, con, con la información que nos diste, dije ya, un impulso, armamos este simposio. Es tan fácil armar simposios en este contexto de, de Zoom. Basta ponerse, consultar y ver los tiempos y, y ya está. Eh, y me decía, fíjate que estoy releyéndolo nuevamente, releyendo eh, su teoría de la zonificación y más cosas nuevas voy encontrando. Que también es eso, volver a, lo, volver a los clásicos siempre, ¿no? Sí. Eso mismo. Eh, gente querida, ¿algún comentario, alguna duda? ¿Algo ahí que quieran, que quieran profundizar más? Bueno, a mí, Juan, sigo, si es que nadie, se, se, eh, nadie comenta lo de los cocolos. Eso también ha sido una nueva, un, un regalo, un regalo realmente de, de esta visión, eh, porque no es la primera vez dentro de esta cadena que encontramos casos de comunidades de hablantes de inglés en espacio de hispanohablantes. Ya lo vimos con Panamá, ya lo vimos con Nicaragua y lo, lo, lo vemos ahora contigo, eh, y por lo que veo, hoy día diste una información valiosísima, por lo que veo, no se quiere ver viéndolo, no se le quiere estudiar estando allí. Hay una, una, una situación bastante compleja, porque claro, tú pudiste, pudiste hacer trabajo de campo con, con los cocolos y pudiste tener ahí material, eh, adquirir material, cosa que en, en la academia te lo negaron, que no, que ya no está... Entonces también es extraño, es extraño que suceda esta dinámica de no querer ver, de no querer verse. Sí, es, um, eh, yo creo que nos deja ver el, la realidad de las comunidades eh, invisibles que todavía eh, existen, no en todos estos territorios. Um, y que eso es parte del, del problema, del desafío, de, del, del poder ayudar, ayudarnos y ayudar a los demás a ver la realidad completa. Exacto. ¿Sí? Exacto. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Y por último, voy a acuñar citándote tu cimarronaje intelectual. Me encantó cimarrón intelectual. Pero para hacerse marrón intelectual, eh, no sé, por lo que veo, eh, ¿qué hubiera sucedido en una ucronía? Tú, Juan, te hubieras quedado en, en República eh, Dominicana, te hubieras formado en la universidad, eh, quizás tuviera sucedido lo mismo ¿no? no No verías a veces es bueno salir a veces es bueno empezar a, a, a contactarse con, con otras voces yo he descubierto eso ¿qué nos pasa? y siempre se lo comento a mis alumnos cuando nosotros entramos a la universidad claro, salimos del colegio estamos muy verdes y pensamos que toda la información que se nos entrega en la escuela universitaria es lo que hay son los grandes paradigmas eh, y por eso siempre invito Dentro de, dentro de lo que se pueda, que uno se vaya, que te vayas a otra escuela, que, que, que conozcas a otros maestros, porque ahí se te empiezan a desarmar tu, tus paradigmas, que son paradigmas luego que están muy bien, o sea, no, no es tampoco negarlos, pero, pero luego que se amplíe la, el estado de la cuestión. Muchas veces eso no sucede si te quedas en un mismo espacio, con los mismos maestros. Entonces. Eh, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que siempre hay que salir, hay que, hay que moverse, eh, ver las cosas desde arriba, desde abajo, de cerca, de lejos. Y, y esa es eh, una ventaja que nos da la inmigración y el exilio. <risa> uh, perdemos muchas cosas, ¿no? Eh, eh, pero sí, a, a, yo a veces pienso en eso, ¿no? O sea... ¿Qué hubiese, ¿Qué hubiese pasado conmigo si me hubiese quedado allí y eh, formado allí y absorbido ¿no? todo lo que, la, la producción intelectual que ocurre allí? ¿Tendría yo esta misma mirada sospechosa, <risa> indagadora? Uh, no sé, no, no, no quiero eh, descartar la posibilidad ¿no? de que eso hubiese sido posible todavía allí, pero con la experiencia que uno tiene ¿no? después de haber andado un poco el mundo... Se da cuenta que sí, que el contacto con otras formas de pensar, con eh, otras formas de mirar eh, ayuda muchísimo a poder ver, eh, a tener una visión más amplia, más profunda de lo que es la realidad social, lingüística, histórica. Y seguir haciéndolo. Yo invito siempre a eso, no parar, porque a veces, qué sé yo, sucede que ya eh, lograste una investigación, lograste trabajar en algo y te quedas allí. Pero hay que seguir, hay que seguir indagando, hay que seguir estudiando, porque nuevos puntos de vista, por ejemplo, ahora lo pensaba mientras te escuchaba que dentro de esta catástrofe, porque estamos viviendo en una catástrofe, o sea, el virus no para de mutar, gente que se sigue muriendo con las vacunas, eh, que seguimos acá encerrados, etcétera, etcétera, pero digo, pucha, pero dentro de todo eso tuvimos esta posibilidad, oírte a ti, oír a, a, a, a, a, a tantos colegas sabios que, que tienen su, sus puntos de vista, y quizás eso... Por ejemplo, en una clase maravillosa en Ñuñoa, en Santiago de Chile, de 6 a las, a las 9 de la tarde, quizá hubiéramos tenido otras cosas. Tendríamos la biblioteca, estaríamos tomando un, un, un café, etcétera, etcétera. Pero no hubiéramos tenido este regalo. Trato, trato de ver siempre el vaso más lleno en este caso, porque realmente, o sea, imagínate enterarnos de esto. Yo que tengo que hacer este curso, imagínate, y con lo que me interesa el español de América, te das cuenta que nunca terminas de aprender, nunca. Siempre hay sí. un dato nuevo, siempre hay un dato nuevo. Así que, nada querido, te, oye, y, y de verdad invitadísimo al, al simposio de Pedro Enrique Jureña, porque sí. tú, la, en la tesis tú, bueno, las actitudes lingüísticas, y esto es lo último, porque veo que no hay, no hay más comentarios, y yo soy muy buena para hablar realmente, estos temas como. <risa> mucho, pero es interesante, fíjate, esta, esta disociación entre política lingüística, ideología lingüística, actitudes lingüísticas, eh, le quito lo lingüístico, política, ideología, actitud, con la lingüística. Esa disociación. De hecho, el texto que estamos trabajando de Coserio, estamos leyendo un texto de Coserio de 1990, que es sobre la unidad del idioma, el español de América y la unidad del idioma, que lo estamos viendo justamente con el curso y reflexionándolo en torno al español de Chile, eh, parte... Parte eh, Eugenio coserio citando un texto clásico de, de Ramón Menéndez Pidal, justamente acerca de la unidad del idioma, y parte distinguiendo, Coseriu bueno, una cosa es la política, una cosa es la ideología, y otra cosa es la lingüística. Y yo voy a hablar ahora de teoría lingüística, siendo que sí. es todo uno, es todo uno, uno lo puede separar. Entonces, claro, sí. con, la, con, con las actitudes lingüísticas, y que luego estos colegas te digan, pero eso no es lingüística. <risa> o, sí, o... sí, y nosotros no tenemos nada que ver con esos problemas. Es exactamente lo que, lo que yo oigo en, en, y leo eh, cuando eh, estoy enfrente de esos comentarios de, de, de estos lingüistas que eh, acaparan mucho la atención ¿no? mundialmente hablando. Um, y, y dentro de la producción editorial, no, uh, son los que están diciendo no, no, no, no nos preocupemos por eso, esto se resolverá con más educación, ¿verdad? Eh, más concientización, pero en realidad no, porque es, son problemas que hay que eh, verlos de frente eh, y, y entender como cada uno de estas formas de, de, de ver al hablante impactan otras zonas en, en, de interacción, ¿verdad? nos colocan en ciertas posiciones ¿no? dentro de estas sociedades donde siempre el poder, el privilegio um, está eh, ya predeterminado por los factores sociales ¿no? en la historia. Uh, entonces, mi trabajo ha, ha ido a eso. Um, eh, me alegra que a ustedes les haya gustado y parecido interesante. Uh, no en todos los lugares tengo la misma recepción. <ríe> lo, lo, lo, lo que hago es llenar el aire de tensión. <ríe> no, no, acá estamos ansiosos de, de saber y, y, y de analizar y de... Y, y de abrirnos, Yo creo que estamos todos iguales, o sea, cuando, cuando se me ocurrió hacer esto en febrero y te escribí, y le escribí a Roxana, que está ahí, que va a hablar ahora, le escribí a, a varios amigos, eh, era eso, aprovechando y escuchar, escuchar diferentes eh, posturas, diferentes teorías, diferentes maneras de, de abordar eh, lo que hablamos, ¿no? y, y que no, nos apasiona, así que, eh, nada, acá nada Bueno, te cuento que salió, bueno, tú escribiste también para la Crestomatía, que, que sí. dirigió José con Darío y con, con Daniela y, y Mariela, mm -hmm. bueno, mi, mi, es eh, muy divertido, mi director de tesis es, es, es miembro de la Real Academia Española, es director del, del, del diccionario de la, de la lengua, entonces me escribió y dice, salió eh, lo nuevo de José del Valle, sí, y escribiste algo ahí, sí. Se ve conflictivo. <risa> le asusta, le asusta hablar de. Ya, ya está con las antenas. Me <risa> asusta mezclar las cosas, siendo que, que es lo que es lo que hay que hacer ahora. Realmente, o sea, hay que hacer varias cosas, hay que hacer varias. Y cada vez como que se ensancha más nuestro camino y eso yo lo encuentro interesantísimo, pero pero es verdad que la gente se no se nos asusta cuando cuando metemos la ideología y la política. Eh, en todo esto. Bueno, sí, querido, sí, sí estamos ya, ya, estamos en la hora, querido sí. Juan. Bueno, te veo pronto entonces, te voy a escribir un correo, te voy a mandar sí, a Sí, escríbeme. Y, y si no tengo ningún conflicto, lo, lo, lo, encantado lo haré. Querido. Bueno, que disfruten la próxima sí. conferencia. Un abrazo Adiós. grande. Adiós.